Listo, ya estamos en vivo. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al webinar de ¿Qué son y por qué ocurren nuestras emociones? Impartido por la doctora Carla Miguel Lara. Ella es licenciada, maestra y doctora en Antropología Física y su área de expertise son las emociones, no solo desde el punto de vista de las ciencias sociales, como la psicología, historia o antropología, sino también de las ciencias naturales, como la evolución, biología y neurobiología. La doctora ha impartido cursos y talleres dentro y fuera de México. Actualmente tiene dos artículos publicados y uno en proceso de publicación. Yo soy Ashanti Calderón y me pueden encontrar en YouTube como Aminoácida. Allá comparto información de interés del área químico-biológica. No olviden dejar sus preguntas en el chat que se contestarán al final de la presentación. Bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Hola, eh, pues, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, muchos saludos a Shanti y mucho gusto en conocerte. Eh, pues, bueno, eh, me invitaron para eh, platicar sobre un área que manejé bien, manejo bien desde, pues, la licenciatura, que fue cuando empecé a trabajar emociones, eh, desde la perspectiva de la antropología física, ¿no? Y, pues, bueno, como una... Eh, como un, una breve pista, la antropología física, bueno, pues trata el estudio de la variabilidad humana, de los comportamientos eh, dentro de pues, los nichos sociales, pero también los nichos biológicos, ¿no? Es decir, toma como el ser humano como un gran ente biológico y cultural al mismo tiempo. Eh, y pues el estudio de las emociones había estado muy relegado al área de la psicología, y fue por esa razón que eh, yo quería, eh, desde siempre quise abordarlo a partir de, pues de la perspectiva antropofísica y entender de dónde venían, por qué eran, por qué nos comportamos de cierta manera, qué funcionalidad tenían en nuestra vida o tienen y pues de... Eh, porque fueron seleccionadas de cierta manera evolutivamente. ¿no? La antropología física tiende a los estudios de primatología y, y, y cree realmente en las teorías evolutivas. Y pues eh, a mí me hacía cosquillas también el, el, el tratar de, de entender las emociones a partir del de, de sí. por qué existía en, en el, los seres humanos y, bueno, en la familia homínida que, que, que yo había estudiado en la licenciatura. Y, pues, dicho lo anterior, pues voy a comenzar con la presentación. La presentación se titula ¿Qué son? Eh, o ¿Por qué ocurren nuestras emociones? Y, pues, bueno, eh, las emociones en general nos preocupan y nos llevan eh, a, a tener como esas dudas de... de, de es muy fácil que las, las personas sientan eh, curiosidad, que sintamos curiosidad por qué son y por qué las sentimos o, o cómo las controlamos, ¿no? Que esa parte del discurso de la psicología y también desde lo social, ¿no? Eh, controlse <risa> eh, la presencia de las emociones, pues bueno, en la vida cotidiana, como aquí lo puse, eh, está en los escritos, en las actuaciones, en los juicios, en los sentimientos morales que eh, distinguiremos en, en un momento más, en las interpretaciones, en las percepciones, en las decisiones, en las motivaciones, es decir, son eh, desde mi punto de vista un motor importante en, en la humanidad para, o para la humanidad. En la construcción del pensamiento y, eh, pues bueno, y como este motor que nos obliga a pensarlas en pleno siglo XXI, ya desde diferentes campos cognitivos, y esto quiere decir desde la complejidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque ya no podemos verlas como solo un constructo. Eh, referido por la psicología o referido nada más por el, el análisis psicoanalítico, ¿no? sino ahora pues es necesario poder entenderlas desde todas las perspectivas en las que se han estudiado y sin más que el objeto de comprender eh, las, los sistemas sociales ¿no? y por qué actuamos como actuamos y, y por supuesto qué funcionalidad puede tener eh, saber cómo actuamos, ¿no? O sea, cómo analizamos a la sociedad y, y qué soluciones proponemos para, para los problemas que tenemos como sociedad. Se oyó un poco ambiguo, pero vamos a entender eh, un poco más después. Esto, pues, bueno, implica un desafío, ¿no? Entender esa complejidad emocional. Y, pues, eh, Aquí tenemos varias definiciones de, los que, de lo que las emociones son o, eh, sí, para di diversos autores. ¿no? Para Lindon, eh, del 2004, decía que en el mundo moderno, en el que las computadoras pueden hacer cálculos de manera más rápida y precisa que cualquier persona, preferimos pensar que nuestras emociones y no nuestras capacidades analíticas nos hacen humanos. Eh, para Frisolat, la emoción es una alteración del ánimo intensa, es pasajera, es agradable o penosa, que va acompañada de cambios corporales y sensaciones. Puede verse como un impulso que nace del interior de la persona y que habla o se proyecta eh, hacia el entorno. Y eh, bueno, eh, para mí los sentimientos y las emociones figuran como estados mentales y corporales que forman parte de un mismo sistema, el sentir humano. Y Heller decía que pues, las emociones se daban en relación con la implicación de un sujeto con algo, ¿no? Con un objeto o con otro sujeto en determinado contexto, ¿no? Eh, y por último, bueno, pues las, desde la antropología las emociones son construcciones derivadas de las normas sociales y la cultura, es decir, implican aprendizaje de significados, ¿no? Dependiendo de la cultura en que nos encontramos o del espacio geográfico o incluso de variables como la edad, eh, el género, la clase, ¿no? Estas disposiciones no son inmóviles. Son transformadas por las dinámicas sociales, por las vivencias y por las experiencias también de, nuestras de las personas, ¿no? Es decir, tienen un componente social, también tienen un componente lingüístico, también tienen un componente cultural y pues tienen toda una carga de biológica del por qué están y eh, esto componente que, del que hablabas, Fisolat, que está... Eh, acompañada de ciertos cambios corporales y sensaciones, ¿no? Que tienen que ver, pues, con la respuesta biológica, ¿no? Como antecedentes, pues, bueno, eh, yo aquí puse algunos eh, de los autores más destacados, por lo menos para la construcción de mi entendimiento de las emociones desde diferentes perspectivas, ¿no? Eh, René Descartes, pues, es el... el el más viejo que está en pantalla, pero eh, bueno, las emociones han sido estudiadas desde Grecia y Roma, eh, estaba Aristóteles, Platón, todo el mundo habló de las emociones. En realidad, pues, eh, su estudio es, ha sido permanente, ¿no? Es, digamos que casi innata la curiosidad por saber eh, por qué nos sentimos como nos sentimos, ¿no? Y Descartes, pues bueno, Descartes tenía una perspectiva eh, bastante racional, ¿no? Y pues muy, muy acercada a la religión, a los temas anímicos, ¿no? Él decía, eh, él, eh, era quien decía, pues no nos dejemos llevar por nuestras pasiones, ¿no? Sino por nuestro intelecto y pues que lo más importante para el ser humano pues era la racionalidad, ¿no? Eh, un hombre pues muy importante para, la, para el entendimiento de, del pensamiento filosófico y de las grandes preguntas de, que la humanidad ha tenido a lo largo de la tierra, ¿no? de, de la historia. Y pues bueno, para Charles Darwin, eh, es, que sería el siguiente en, esta, en este esquema, pues eh, tienen mucho que ver con, con este libro que hace sobre los animales y el hombre. Las emociones en el, los animales del hombre y es, el, es una de las primeras personas que, eh, que se vuelve famosa por esta explicación sobre, sobre, sobre las emociones como comportamientos instintivos, ¿no? como respuestas al ambiente, como eh, sensaciones corporales, como eh, también habla mucho de... Eh, de gestos, de movimientos particulares al sentir una emoción, ¿no? Y él identificaba ciertas emociones básicas. Y las emociones básicas tienen que ver con el instinto, ¿no? Con lo que es lo más puramente instintivo en los animales y en este caso, pues, en el ser humano, ¿no? Que serían las seis de Darwin, que sería el miedo, la ira, el asco, eh, la alegría, la tristeza. Y uh, me está faltando una más. Pero bueno, estas eran, eh, son para Darwin, eran para Darwin las, las más instintivas y las que podían comprobarse eh, entre animales incluso, ¿no? Por ejemplo, decía, la cola del perro cuando tiene miedo es, es muy clara, ¿no? La, la, las orejas, cómo se van hacia atrás. Eh, el asco también es una emoción que gestualmente es muy, muy, este, muy especial, ¿no? Y esto sucede también en muchos animales. Eh, la alegría también, el, el, el mover la cola en el perro, en otros animales, eh, los, los seres humanos, la sonrisa, ¿no? la mirada, ciertos gestos muy particulares, ¿no? Y eso fue lo que Ekman... Paul Ekman, que está por aquí en el centro, eh, eh, retomó cuando trató de hacer sus estudios sobre eh, interculturales, ¿no? Y él lo que intentaba demostrar era que había emociones básicas y que se podían ver a lo largo de un montón de culturas, que se podían ver eh, a través de fotografías y a través de lo que la misma gente expresaba. Cómo se sentía viendo imágenes, ¿no? Hizo varios estudios por el estilo para entender las emociones básicas. Eh, bueno, eh, ellos como, como alguno de los pilares, y ya, pues, eh, ya ha entrado el siglo XX. Bueno, Paul Ekman eh, también es del siglo XX. Lutz, está Catherine Lutz eh, y Agnes Heller, que. Son, son más o menos contemporáneas en el tiempo de la investigación de las emociones desde el punto de vista sociocultural, ¿no? Aquí ya entramos como en terrenos de la cultura y comienzan las explicaciones, eh, pues eh, Agnes Heller, como les decía, pues identificaba que en las emociones tenía que haber una implicación del sujeto por... Otro sujeto o por otro objeto, ¿no? Que tendría que ser el acontecimiento que le rodeaba o la persona que desencadenara una emoción específica y eso tendría que ver con la implicación, es decir, no nos emociona algo con lo que no estamos implicados, solamente con lo que estamos implicados e inmersos o eh, bueno, que ahí tiene que ver una serie de dispositivos como cognitivos, ¿no? Lo que recuerdo de esa relación, lo que espero, lo que deseo, lo, las expectativas, o, o etcétera, ¿no? Todo el contexto. Y Lutz, eh, pues bueno, Lutz trajo la perspectiva más antropológica hacia las emociones, ¿no? La antropología ya había revisado las emociones implícitamente en en los estudios etnográficos y en la descripción de las culturas, pero Lutz eh, eh, le gustaba entender la implicación de, la, de lo emocional en, en, la, en la antropología y daba como pautas más claras de estudio sobre, sobre los rasgos eh, emocionales y la construcción del significado de, de algo, ¿no? Por ejemplo, Vamos a pensar en los celos, ¿no? Eh, pues bueno, si, si bien tiene una cuestión ahí que Ekman llamaría tábica, que es, tiene que ver con el instinto, con, con la protección de, de, del, de la pareja o de la... Eh, sí, del cónyuge, en términos así como más biológicos de la... Y, digamos, de la especie, ¿no?, eh, del cuidado de la hembra o, eh, de su, y de su descendencia, este, pues tenía que ver más con, eh, Lutz diría que los celos tenían pues toda esa construcción del entorno, ¿no?, que te decía, eh, te plantaba todo el significado, ¿no?, cultural, de posesión, eh, eh, de propiedad, ¿no? O sea, estos términos que ya tienen que ver más con lo social, ¿no? Y, pues, por último, Antonio Damasio, que es, eh, pues, una de las personas más importantes, eh, por lo menos para el estudio de las emociones y los sentimientos, él hablaba también no solo de las emociones eh, básicas, también hablaba de las emociones eh, de las, de las emociones complejas que tenían que ver más con lo social, con lo cultural, incluso con lo económico y con lo político, ¿no? Y, y, y luego también hablaba de los sentimientos de fondo, ¿no? Que es eh, como cuando uno dice, hoy me siento melancólico, ¿no? Que no es una emoción desencadenada en el momento, que sucede algo, sino que podemos pasar días en, con ese sentimiento de fondo, él lo llamaba, ¿no? Y bueno, habló muy de sentó las bases para entender los comportamientos, los gestos y, y todo lo que eh, a lo, lo que se refiere sobre las sensaciones corporales, ¿no? Al sentir la emoción. Eh, y pues bueno, hay estas dos perspectivas de las emociones humanas que podemos entender como dos grandes nichos, ¿no? El primero, pues, es el modelo organicista que tiene que ver con todo lo biológico, ¿no? Es decir, todo el aparato fisiológico que necesitan los seres eh, humanos, en este caso, para eh, sentir una emoción, ¿no? Este, que tiene que ver de, con con las terminaciones nerviosas, eh, el cerebro, por supuesto, para, para, para entender la emoción y, y entender el significado y el contexto, um, todo lo que tiene que ver con lo, lo biológico, ¿no? Y el modelo construc eh, construccionista que tiene que ver con pues todo lo que está construido sobre la base, dirían, algunas personas eh, eh, de mi carrera y de muchas otras ciencias este, eh, sobre la base de lo, de lo natural, de lo biológico, ¿no? Ahora entendemos que no es que sea como una base, sino que hay como distintas esferas que simplemente ser, son retroalimentativas, ¿no? Y pues bueno, ahí puse una fotito, una imagen que tenía que ver con mi... Mi tesis de licenciatura que trabajaba, los celos, ¿no? Y, y pues bueno, como yo lo en ese tiempo trabajaba con con macacos, con macacos cola de muñón, de ahí surgió, eh, de hecho fue un interés de, eh, también de una de un, uno, de mis, uno de, mi director, de mis directores en ese tiempo de tesis, en el que decíamos, bueno, sí, los seres humanos sí sienten celos, pero tienen una cuestión también ahí biológica, ¿no? Y, y esa foto, esa imagen, esta imagen habla de ello, ¿no? De estas dos esferas como explicaciones. Después hay diferentes formas de abordar lo emocional, ¿no? Eh, como les decía sin duda las emociones pues nos producen pues mm, muchos momentos de la vida de, de, de reflexión y, y es, supongo que es, es algo normal para para los seres humanos eh, las sociologías eh, la psicología por ejemplo pues eh, es una de las madres del estudio de las emociones ya más formalmente, ¿no? Porque antes pues todo se trataba de filosofar, ¿no? Eran los filósofos quienes, quienes discutían lo emocional, pero después mmm, la psicología social ya comienza a, a trabajar en las emociones, ¿no? Desde una perspectiva de la, de la, del individuo, ¿no? O sea, desde una perspectiva en que se habla, como ustedes saben, pues de la experiencia, ¿no? De lo que todos vivimos desde pequeños, de lo que vamos construyendo. Y pues ese es el caso de, de estos autores que yo les pongo aquí, como, como Lucy Reid con la que trabaja eh, eh, Celos y, y Envidias, ¿no? Celos y Envidias, este, también David Casacuberta, Denise de Lachaunt, en representaciones sociales, que trabajaba todo lo que, eh, todo lo que tiene que ver con la representación de ciertas emociones eh, para, lo, para la gente, ¿no? De, de ciertas culturas, de ciertas sociedades. solo y Orlandini, ¿no? Y bueno, las teorías psicoanalíticas que tienen que ver con. Eh, todo lo del inconsciente, ¿no? Que nosotros actuamos eh, y de, no, desatamos nuestras emociones eh, a partir de lo que hemos vivido e incluso de lo que no recordamos, ¿no? Lo que está en nuestro inconsciente. Y pues bueno, esto es eh, muy fácil de, de, de ubicar en nuestra experiencia personal, ¿no? Este tipo de referencias psicológicas sobre el establecimiento de las relaciones interpersonales y, y afectivas, ¿no? Eh, que tiene que ser, que tiene que ver con el objetivo que tendría lo emocional en nuestra vida, ¿no? En, eh, el objetivo sería relacionarnos con otras personas, ¿por qué? Porque somos una especie social y requerimos eh, para sobrevivir de, Nuestros, de nuestros compañeros, no requerimos de, eh, de gente y de establecer lazos afectivos. Um, esta parte ya, ya viene, pues ya tiene una, una carga de complejidad más grande porque implica distintas ciencias sociales, ¿no? aquí ya están implícitos pues diversos universos este, eh, de ciencias sociales no de, eh, de las sociedades en las que vivimos y en las en los análisis históricos que que pues diversos autores han hecho de ciertas culturas o de ciertas sociedades sobre específicas emociones no hay emociones estudiadas en lo social en lo histórico como el amor es una de las eh, referencias más, más, este, más comunes en los estudios del amor desde la perspectiva histórica, el, el cambio de la, eh, del, de la estructura sindiásmica al matrimonio, por ejemplo, eh, que tiene que ver con la propiedad privada y también que tiene que ver con... Eh, pues bueno, la, el reforzamiento a través de el reforzamiento de, de esta eh, de esta forma de unión, el, el matrimonio como, eh, como la base de la estructura social y eh, las familias, ¿no? que tiene que ver con una institución, pues que es este el, el pilar de, de la de las sociedades, ¿no? Y que, nos, y que nos plantea que, pues, por ejemplo, en el romanticismo se da eh, una etapa en la que se refuerza mucho este contenido del amor eh, para facilitar que la gente, pues, desee casarse y desee unirse y, y lo anhele y lo espere, y etcétera, ¿No? Eh, también el, el, la... la la melancolía fue una de las, eh, de las emociones muy, muy conocidas a través de la historia eh, en el siglo de oro y, pues, bueno, se hacían retratos. Incluso había una gran ebullición de artistas retratando eh, el aburrimiento de las cortes, ¿no? Por ejemplo, eh, las, las, se retrataba mucho a la gente burguesa y a la gente de... De alto rango, eh, aburrida, <ríe> eh, porque no, eh, pues bueno, todas las, las, las tareas de, pues, las hacían los, los plebeyos, los sirvientes, entonces se les solía retratar eh, aburridos y melancólicos. Eh, una emoción, digamos, eh, muy con una identificación hacia una clase, ¿no? A una clase social. Eh, la cuestión emocional, eh, pues bueno, que aquí les puse, la cuestión emocional estudiada hasta entonces por la filosofía y por la biología, eh, explicaba que no era posible controlarla en la vida humana, eh, entonces comenzó a estudiarla la psicología, eh, sí, en esta búsqueda de entender que, en, de decir... Eh, como un, po un poco en este pensamiento de Descartes eh, de, de, de que la emoción no, no debía, que uno no debe, debía controlar sus emociones, ¿no? Para ser racional y, este y bueno, la psicología com comenzó a comprender el, este comportamiento humano y, este bueno, este lado, ¿no? De la emoción, digamos. Y del otro lado, lo que les estaba mencionando sobre el uso histórico, político, que comienzan a tener eh, las emociones. No, no que comiencen a tener, porque el uso yo creo que siempre ha estado presente, sino el, eh, el momento en el que comienzan a diversos autores y a diversos pensadores a explicar, y no les voy a decir un momento en específico porque yo creo que este momento es a cada cambio de estructura social grande, corresponden, eh, pues, el, el pensamiento humano inmediatamente comienza a trastabillar, ¿no? Entonces, eh, no, pu no puedo ubicarles eh, uno, un momento, ¿no? Pero sí que comienzan a estudiar las emociones a partir de perspectivas históricas, ¿no? Y comienzan a entender su uso eh, como, como, en, como cosas que podían ayudar a controlar, a movilizar, a manipular, a etcétera, ¿no? Eh, había un, hay, una, hay un estudio de una mujer que se llama Margarita Castorini, que es, en, ella es una mujer colombiana, y ella decía que, pues bueno, cuando se estudian, por ejemplo, el, el rey, ¿no? El, las emociones eh, de, entre el gobernante y el gobernado, ¿no? Que es lo que se hacía, pues bueno, utilizar... Eh, una serie de recursos y prácticas y discursos para que el gobernado se sintiera eh, que ama a su gobernante, ¿no? Y no cuestionase ningún comportamiento más allá, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, de ahí pampa el pueblo, ¿no? Este tipo de frases, ¿no? Eh, y pues bueno, es, el, es uno de, de, de muchos usos que tienen las emociones a lo largo de la historia. Y yo sé que esto que estoy diciendo no tiene como mayor no es nada nuevo, ¿no? Eh, las emociones pues tienen una historia de usos políticos y sociales, ¿no? Eh, tiene que ver con estas, estos puntos que yo les seleccioné aquí sobre control de sociedades, dominio, enajenación, eh, obedi eh, obediencia, lealtad, eh, que facilitan pues que los... Eh, los individuos tengamos y nos apropiemos una serie de beneficios que también los hay y una serie de, de obligaciones sin sin chistar no eh, y bueno una serie de relaciones de poder que no solo va de las estructuras de poder eh, no sé de la monarquía o de, eh, o, o, o de los reyes después o de los gobiernos eh, como sucede hoy día sino también en las relaciones, en cualquier relación de poder, ¿no? Entre géneros, entre eh, grupos de edad, entre este, sujetos de, de poder, ¿no? En cualquier relación de poder. Y, pues, bueno, lazos de órdenes políticos, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones geopolíticas, ¿no? Eh, eh, sí, sí. Bueno, este es un poco el resumen de esa cuestión. De esta parte no voy a entrar tanto, eh, pero pues bueno, la antropología de las emociones eh, se centra en los contenidos culturales, ¿no? en todo lo que tiene que ver, sí hay un análisis histórico, porque requiere un análisis histórico, pero eh, también de, de las emociones como fenómeno humano eh, cultural. ¿No? Es decir, eh, cómo vivimos la emoción tiene que ver con el significado que una emoción tiene en nuestras vidas, ¿no? eh, eh, Si lo consideramos malo, por ejemplo, eh, la envidia, ¿no? eh, Se considera mala la envidia, ¿no? Es una emoción negativa. Eh, los celos también son emociones eh, transculturalmente vistas como negativas. Entonces, a este significado, digamos, que tiene que ver con, el, con la cultura de donde se gesta, eh, pues corresponden ciertos comportamientos de las otras personas. Es decir, que uno se siente avergonzado por sentir una emoción negativa. Tiene que ver con ese continuo reforzamiento de que esa emoción está mal, ¿no? de que es negativa, que está mal sentirla y que lo peor que puede uno hacer es sentirla, pero no la puedes dejar de sentir. ¿no? Este es el caso también de emociones eh, eh, actuales que tienen que ver con la ansiedad y la, el estrés y la depresión y la tristeza que, que, que ha desencadenado, por ejemplo, todo esto de la pandemia y que te este, mandan diversas eh, eh, signos de que la, sentir estrés está mal, de que estar ansioso está mal, de que no, pero bueno, hay también diversas maneras de tomarlo como individuo, ¿no? Eh, no nada más eh, de una manera negativa, sino eh, de una manera en la que digamos que pueda tu cuerpo... ...asimilarlo como, como la función que, una de las funciones que tienen las emociones, que es la canalización o el redireccionamiento de lo que sientes o piensas. ¿no? Eh, esto es solamente un, una síntesis del primer boom del estudio de, la antropolo de, de, la, de las emociones a través de la antropología y de las ciencias sociales, que tiene que ver con lo que les decía hace rato de que eh, Lutz, por ejemplo, y Heller, que están dentro de esta década de los ochentas, comienzan a cobrar interés las tendencias culturalistas, la globalización eh, de Fernández, el individualismo, la crítica al consumo, a la comunicación, a las, a las identidades y, y todo lo que tiene que ver con eh, género, y todo lo que tiene que ver con eh, el cuerpo, la vivencia del cuerpo, ¿no? que eh, también ha sido fuertemente criticado, pero que, bueno, son procesos distintos de pensamiento que da, dan como, que ayudan a, a entender las, las emociones desde otros enfoques. ¿no? Entonces, desde aquí digamos que eh, hay un boom en el estudio de las emociones el segundo ya tendría que ver con algunas cuestiones de relaciones individuales ¿no? el segundo boom, eh, como dice Pilar San Pedro Jordi Roca, aquí les puse algunos autores este, pues estudian fenómenos como el amor, el enamoramiento el bienestar, la felicidad las relaciones de pareja, la envidia los celos, es decir todo lo que eh, los productos culturales que tienen que ver con el individuo y con la experiencia, ¿no? Eh, ahora, y, y lo puse con una letrita un poquito más grande, pues eh, ya tenemos otro eh, tipo de estudios, ¿no? Digamos que ya, ya ha pasado ba bastante tiempo y hemos eh, comenzado también a sintetizar lo que se ha hecho, ¿no? Eh, no, no, no quise decir aquí que... Hay un tercer boom en lo que se estudia lo colectivo, porque lo colectivo y lo emocional se ha visto, ¿no? Eh, pero bueno, digamos que se hace un, una síntesis de lo construido, ¿no? Y en esta síntesis está eh, el tratar de imbrincar, el tratar de construir todos los discursos, desde diferentes ámbitos, es decir, ahora pega esto, <risa> ahora pégalo todo y eh, entiéndelo como tal, ¿no? Porque como tal tiene mucho potencial, ¿no? No solamente para reflexionar la realidad que vivimos, eh, que es muy compleja, sino eh, para intentar eh, tener salidas mucho más grandes que las que se puede tener desde una sola perspectiva, ¿no? Que es lo que hace el estudiarlas desde la psicología, pues sí, cada uno tiene su campo y eso se entiende y, y siempre se va a respetar, ¿no? Pero también hay este grupo de estudios que tienen que ver con la transdisciplinariedad que intentan ya retomar las emociones como algo que nos eh, que podamos discutir en nuestra, en, en nuestra realidad actual, ¿no? Porque todos estos estudios, pues, son viejos, los anteriores ya... Ya, eh, ya, ya se han desgastado muchísimo, ¿no? Seguimos teniendo conferencias y seguimos teniendo eh, estudios eh, parciales de cosas que, pues, eh, como les expliqué en la primera parte, seguramente ustedes ya conocían, ¿no? Entonces, esta idea de integrar eh, tiene que ver también con esta idea de que la funcionalidad sea mucho el, el impacto. Sea muchísimo mayor cuando tú entiendas o encuentres este, más salidas a un fenómeno, ¿no? O más aplicaciones, o más formas de abordar ciertas problemáticas, ¿no? Eh, los estudios históricos, por ejemplo, ¿no? De las emociones, eso es lo que, lo que ha intentado hacer. Hoy diríamos que hay una fotografía de las emociones de, de nuestra época y, pues, Muchas tienen que ver, si hablamos del, del periodo actual de, de la pandemia, pues, este, hay diversas emociones, ¿no? Eh, está la frustración, está la tristeza, está el hartazgo, está la impunidad, eh, bueno, estos son sentimientos morales, ¿no? Que tienen una alta carga moral, eh, pero eh, son sentimientos también y, de, y desatan emociones también, ¿no? Y pues bueno, todo lo que tiene que ver con el auge de prácticas artísticas, literarias, cinematográficas y el impacto social que tienen, ¿no? Esto no nada más en el pasado, sino también se puede explicar hoy. Y los usos comerciales que han tenido las emociones a lo largo de la vida, ¿no? Ahí tenemos las telenovelas, tenemos las novelas, eh, incluso los cómics, todo está cargado de, de, las, de emociones, ¿no? Entonces... Pues en síntesis tendríamos todo este panorama eh, sociocultural, desde lo individual y lo social, por supuesto, todo el terreno político, porque las emociones tienen un terreno político, eh, no solo desde los gobernantes eh, y desde el poder, sino también desde los gobernados y desde eh, las clases sociales y desde otras variables también, como el género, ¿no? Ya decíamos... Eh, los, eh, las generaciones, ¿no? Eh, hay distintas eh, relaciones eh, interpersonales también, ¿no? Las relaciones de pareja, las relaciones eh, familiares y que eh, varios autores, eh, entre ellos Foucault y, y, y Norbert Elías, decían, eh, tienen un uso político, por supuesto, ¿no? el el terreno histórico que decía y el terreno biológico, ¿no? Ese terreno biológico que de pronto como que ya no, eh, ahora todo es, el enfoque es todo cultural y yo me acuerdo cuando lo defendíamos y decíamos es que tiene que ver con la cultura, sí, pero entonces ya el terreno evolutivo ya, sí, ya, ya se perdió, ya no, ya no se entiende, ya no se explica el terreno biológico porque no se le ve ningún uso, ¿no? Porque realmente no... No, no vaya más allá de la reflexión para, para, para muchas personas, pero mm, también tiene que ver con, con defender las, le, la naturaleza de, de los seres humanos y, y que finalmente somos parte también de un grupo animal, ¿no? Entonces, para explicar esa serie de fenómenos, no se puede desentenderse de esta parte, ¿no? Y no significa que seas... Ni biologicista, ni cruz-cruz, eh, ¿no? Así, eh, simplemente que dentro del terreno de la complejidad está presente el papel biológico. No, no lo puedes quitar, por más que eh, hoy día lo cultural pese muchísimo, ¿no? Y pues la familia humanidad es aquella rosa, esta fuchsia, que tiene que ver con los monos del viejo mundo y eh, se desprende también de, pues, bueno, todos los, eh, la, los, los antropoides eh, y que compartimos finalmente el, el, la, la, la necesidad de vínculos sociales y de lazos. El, ya vamos a finalizar casi, pero, eh, Quise dejar estas láminas al final, porque son uno de los componentes que, como ya decía, eh, tenemos que entender para entendernos a nosotros, ¿no? Que tienen que ver con que no estamos eh, plantados en una sociedad eh, y ya, ¿no? sino que tenemos un cuerpo. Y que quieras o no, este cuerpo tiene una conexión con un cerebro y que esa conexión hace posible que se mantenga una comunicación oportuna, siempre, siempre es oportuno todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Y, y lo que sucede al exterior de él, ¿no? Y las representaciones cognitivas que uno, que el individuo realiza en su mente, ¿no? Cuando tú ves algo o sientes algo, tiene que ver. Tiene, tiene que tener una implicación, ¿no? Es porque algo estás pensando y eso es la suma de todos los procesos cognitivos que hace tu mente desde, eh, desde que vas creciendo, ¿no? El proceso eh, neurobiológico, que es mucho, muy complejo, que tendría que verse y desarrollarse Ampliamente, ¿no? Porque ahí hay muchas, muchas, muchas contribuciones muy buenas. Todo lo que tiene que ver con las sensaciones físicas, ¿no? En la vergüenza, por ejemplo, cuando tú te pones rojo, cuando tú estás nervioso y sudas, todo esto son presencia de emociones, ¿no? Y son cuestiones importantes, aunque no todas las emociones tienen sensaciones físicas, sí muchas emociones tienen sensaciones físicas. Eh, las expresiones corporales definitivamente también tienen que ver con la comunicación de cómo te sientes, ¿no? Eh, los seres humanos podemos identificar emociones en otras personas tan solo de verlos y a veces sin conocerlos, ¿no? Eso tiene una explicación evolutiva también. Eh, y pues bueno, todo lo que... Eh, el razón, la razón de ser, ¿no? Es decir, estos autores lo que señalan es que las emociones simplemente ayudan a distinguir eh, cuerpos de peligro, eh, son una herramienta de gran utilidad para la sobrevivencia, ¿no? Ayudan a tomar decisiones, a predecir el comportamiento de los otros, a, a disparar cierto tipo de conductas, ¿no? Y esto es aplicable en muchas, eh, muchas, muchas, muchas, muchos fenómenos sociales. Y, pues bueno, eso sería todo. Eh, finalizaría nada más diciendo, eh, pues bueno, estas consideraciones finales que tiene que ver con eh, pues los usos y los impactos políticos, sociales, culturales, incluso económicos que tienen las emociones, ¿no? Ahora sí que del, depende del sapo de la, la pedrada y depende del uso, el impacto, ¿no? La integración de los eh, de, las, de los enfoques micro y macro, que siempre tienen que estar presentes, así como del individuo y, la, y lo colectivo, y yo no me desharía de, de la parte biológica que tiene que ver con la especie. Eh, y pues, bueno, la... Eh, el enfoque transdisciplinario que ya les hablaba sobre eh, qué medidas de afrontamiento tomar en lo individual y qué formas de resolución de conflicto podríamos eh, utilizar también nosotros lo emocional para ayudarnos. ¿no? Eh, la participación de diversas tipos de variables ¿no? en, eh, para entender... Eh, nuestros sentimientos morales y nuestras emociones desde partiendo desde cierto grupo, ¿no? Y emociones como el odio, el miedo, la frustración, el hartazgo, el reconocimiento social hoy día de las ciencias de las redes sociales, todos estos temas que tienen que ver con eh, un, una cuestión de fondo, ¿no? Que tiene que ver con, lo, con cómo nos sentimos en, en nuestra vida y que está ampliamente determinada por por cómo es nuestra vida, ¿no? Y, pues bueno, todos los, los cambios de la pandemia y su impacto en la realidad cultural, incluso las repercusiones biológicas que tiene, eh, los estos cambios, ¿no? Aquí les puse algunas, algunas cuestiones que podemos identificar ciertas emociones y, y que están ahí metidas, ¿no? Obediencia, conformismo, ¿no? Eh, eh, beneficios, obligaciones, miedo al mundo, depresiones, ansiedad, frustración, ¿no? todo lo que te dicen todo el tiempo eh, que vas a sentir y que sin duda alguno de nosotros ha llegado a sentir, pero eso no implica que eh, vayas a, a ser inmóvil, ¿no? Esto que tiene que ver con la restricción y la la, la inmovilidad que, que eh, como característica de este siglo post pandemia, pandemia ¿no? el control social de este tipo de, de pues de la, de la movilidad de las personas ¿no? hay una pérdida de derechos y pues un cambios en las dinámicas familiares en la pareja en los hijos, eh, cambios laborales también que, con otras implicaciones. El, eh, pero también, pues bueno, también vemos fortalecimiento de vínculos y lazos de comunidad, creo que todos hemos sido testigos de ello, aprendizaje forzoso de nuevas tecnologías eh, y pues el análisis de lo que nos rodea que antes no, no se hacía, ¿no? Algunas referencias. Y eso sería todo. Eh, voy a dejar de compartir. Hola. Hola, hola. Ay, pensé que ya estaba en, en vivo, no me había puesto. <risa> no te preocupes. Muchísimas hola. gracias por su presentación, doctora. Definitivamente, como usted mencionó, las emociones eh, son complejas y multifactoriales. Me encantó la parte en que mencionó que el estudio de las emociones son una curiosidad innata para los humanos, pues vemos que han sido estudiados literalmente cientos de años atrás. Y bueno. Este, eh, gracias a los, que, a los que nos acompañaron de inicio a fin en este webinar y pues también aprovecho para recordarles visitar mi canal de YouTube y me encuentran como Aminoácida ya ya les comparto temas de interés relacionados con el área químico-biológica. Hasta luego y muchísimas gracias, doctora. Hasta luego, que les vaya bien. Bye.